Yo creo que las, las chicas, las jóvenes, las niñas de hoy en día, sí eh, pues eh, pueden estar contentas de vivir una época en que estas cuestiones se están debatiendo, se está tratando de corregir las desigualdades, eh, estas desigualdades de derechos sobre todo, y... Y es una invitación también a que pues sigan participando en la lucha, porque no son cosas que cambian de la noche a la mañana. Llevamos ya siglos, ¿verdad? El, el siglo pasado yo creo que se hicieron grandes avances en ese sentido, pero eh, pues todavía a ellas les va a tocar. Y no, neces no significa pelearse con los otros, significa entender al otro y, y trabajar juntos.